De Eros del silencio, Eros del silencio vale. sí Jordi Hurtado parece eterno y saber y ganar también pero finito es nuestro mundo, todo es. Si con los números hacemos cuentas, nunca podríamos acabar. Ese es nuestro primer conjunto natural. Hablemos de algo que nunca termina. Con mi pisos decimales, pero tenemos distintos infinitos. Yo sé distinguir entre varios infinitos. Yo sé distinguir reales o enteretitos, cantor ya lo propuso, en una línea cabe más, nunca es tarde si le aplicas la recta adecuada, la recta adecuada. <risa> un saludo a un, un saludo a Un saludo. Hay tormentas San... Las mates te lo dicen, también lo digo yo. Suscríbete. Pitágoras lo haría, solo faltas tú.